Aquí ese puto, puto, puto. Ah, la verga. Casi, casi, gente, casi. Somos dos, cada uno tiene su montaña. Ah, ah cada uno tiene su montaña. Así <risa> es. Lo que es la sí. plata. <risa> eh, si sí, buenas, te tocó la. Uy. Uh. Y. Tú soltó un techito, ¿no? Eh, como que sí, ¿no? Es que sus es que ojos son verdes, como las calles. Alguien Entonces, al fin verde notó verde. el color de mis ojos. Sí. Pues si desea luego tomamos un café o algo, ¿no? Se Seguimos más, díganme. ¿no? Empezamos... Empezamos, estoy muy ansioso. Muy, muy ansioso, de verdad. Súper nervioso estoy. Así que, pues nada, eh, ya he tenido la oportunidad de picar, de conseguir algunas cositas. Eh, ya tengo mi camita, tengo un horno, ya tengo la mesa. Eh, bueno, pues fortuna, como se pueden dar cuenta, nada más he jugado un día que fue anoche. Y pues nada, ahí tenemos unas cuantas cositas. Estamos empezando este capítulo con muchas ansiedades. Esperando que todo nos salga bien y que pues la gente lo apoye y que se divierta, ¿no? Eh, para conseguir, pues, los materiales suficientes que los tengo por acá cerquita también Para poder hacer una casa, ¿cierto? Es la idea Listo. vamos a hacer de momento, pues, la casa de madera como me lo han explicado algunos colegas Creo que es el material más fácil para conseguir de momento es pues algo sencillo nomás como para pasar la noche, ¿no? Eh, chicos, aún no me adapto. <ríe> me asusto todo. ¿Qué ese puto, puto, puto Ah, la verga Casi, casi gente, casi eh... Las normas incluyen que no se puede tener Cosas automáticas y vainas así Que no se puede tener Tampoco Pues se puede tener pero no se puede usar los diamantes eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, vainas así muy parecidas, güey, pucha Ah, que no se pueden dañar las casas A la venta. Puta madre No, más ma Confieso también que he estado viendo videitos de cómo hacer las cosas porque de verdad estoy muy novato, no sé nada. Entonces pues chicos, aquí vamos esperando con ansias de que les guste lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer y todo lo que se puede desenvolver de esta campaña. Así que pues nada, aquí picamos. Estamos haciendo la casita el día de hoy. A ver. Bueno, ya yo creo que con esto ya no se meten, por lo menos. Uy, pero desde ese punto alto me pueden atacar y vamos a bloquear acá Es para evitar que nos ataquen desde ese punto alto ¿Me acabó? Sí, se me... No Ok, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ¿Si es que tapamos ya o como? No sé, quizás, tal vez, posiblemente. A ver, porque había un vecino. Sí, hola. Adelante, adelante vecino. aquí? Adelante, siga, ¿cómo le va? Bien, bien, y usted, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Dónde tiene su casa? Eh, ¿Usted es el que vive en la montaña? Ya. Uno de los que vive en la montaña, sí. Ah, ah uno. uno de los dos. Somos dos, cada uno tiene su montaña. Ah, ah cada uno tiene su montaña. Eh, así es. Lo que es la sí. plata. Entonces, <risa> <risa> ¿Qué, qué cosa arriba. Pues nada, a ver si no, vea, aquí queda mi casa, eh, para lo que necesite, ¿no? Sí, sí, sí, muy humilde. Eh, <coughs> venía a ver si le gustaría hacer negocios. ¿Qué clase de negocios? Verá, necesito mucha arena y mucha grava. No ah, entiendo, necesito ser concreto y eso, entonces son materiales que necesito. Ok, cuánto está Desde pagando? Cual, eh, <coughs> yo... Yo necesito esta... Cierto. Ajá. No sé, dígame su precio. Mm. Carbón, hierro, lo que usted quiera. Ah, vea mira. este hermoso material. ¿Cómo se llama eso? Se llama eso? Cuarzo. ¿Tiene muy de esto? difícil ¿Tiene esto? de conseguir. Pero es muy difícil, se consigue en el medio, ¿De verdad? Veces... Sí, sí, sí, sí. ¿Tiene mucho de este? Eh, lamentablemente sí y no Lo que pasa es que lo voy a usar muchísimo Uy. Pero tengo muchísimo La cosa es que para eh, los pruebas a los que tengo pensado con el proyecto ¿Sí? Pues no sé si me lleve, o sea, me alcanza a llevar todo el material que tengo Si llego a usar todo el material que tengo, pues pague Pero si me llega a surar, que creo que si me sobra es alto, entonces lo puedo arreglar Okay. Ah, Entonces, ay, ¿qué me había dicho que necesitaba? A ver, lo apunto acá aren, Arena y grava Ok O carbón también si quiere No, eso si sí no le puedo dar la verdad Porque es lo que más voy a utilizar en el momento No, no, no, me refiero, le puedo dar carbón Eh, no, no, no, pero sí me interesa mucho esto blanco Mucho. No tiene uno más blanco este, Uy, este, este me beneficia más ¿Es, es el mismo? Sí, sí. sí, sino que este está tratado Con otro procedimiento ¿no? Ok este es un pilar de cuarzo, este es cuarzo normal Este está cincelado pues. Ok, este normal sí me funciona ¿eh? ¿Cómo cuántas unidades no, no, no. me puede conseguir de ese? Depende ¿200 es mucho? en un... ¿De cuántas unidades me puedo conseguir usted de grava y arena? Uy. Voy a intentar 100 y 100 para que usted me dé 200 de esa Listo, perfecto. Sí, tenemos negocio eh, entonces. Tenemos negocio entonces. Perfecto. Le haría entonces 100 de... Ver, empieza... Ah, bueno, le enseño. Si usted coge dos de estas, okay. que es el cuarzo normal, va aquí a la mesa de crafteo y las colocas así verticalmente como disfra para hacer palos. Y puede hacer ese, la doble. de okay, ¿vale? Sí, entonces como que no pierde nada. Simplemente los pistas ¿sí? Y ya tiene el pilar. Vale, vale, entiendo, Pero, entiendo. Quédese lo tranquilo con una, ah, ¿me lo da? Muestra, una muestra gratis. Ok, es usted muy amable, ¿eh? Pues sabe que sí, sí. Ay, si sí la acepta el negocio, entonces, pues no sé, ¿en cuánto tiempo lo desea? Ve a las escaleras. Muy bonitas, muy, muy bonitas. ¿Cuánto tiempo lo eh, necesita más o menos? Lo más pronto posible, por ahora, eh, no sé, para estos días. Ok, vale, entonces, pues yo me estoy contactando con usted y apenas lo tenga. O apenas tenga 100 unidades de cualquiera de los dos, yo se lo comunico. Vale, está perfecto. Vale, entonces, no siendo más, le acompaña a la salida. Hasta luego. Señor. Hasta luego. Que claro, vaya bien. Chao. Así que, bueno, pues antes que nada, hagamos esto. Eso. caña. Eh. Y sí, buenas, y te toco la puerta. Uy. Uh. Y. ¡Tú no! Falta de un techito, ¿no? Eh. Como que sí, ¿no? Perdón. Se me acabó Perdón, perdón, estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso, lo siento, disculpe ¡Aleluya! Qué abro, ahí te colaboré. Muy amable. ¿Qué tal vecino? ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí abro. ¿Usted que también llega allá en el bosque? Afirma. Uy. Sino que tuve que meterme aquí de rapidez porque me siguen esos bichos. No, no hay lío, no hay lío desde que esté a salvo todavía. Uy. Me llevan media hora persiguiendo. Sí. Oiga, no, hay que hablar con los vecinos a ver si también consiguen una camita o algo, porque... Sí, sí. Uy, no, no, no, no, no. Yo pensé que ya esos animales no se veían en este tipo de sitios. No, no realidad si les contara a mi casa. Llegan sí. como 15. Ah. Uy, Sofía. Están ahí en el tejado todavía No, qué cosita Y ahí pasó uno Pero bueno, no salga hasta que esté todo va a salir ¿Va a ser el piso de madera? Eh, no sé, la verdad, es posible, es posible. Porque se lo hago rápido No, no, estoy pensando todavía porque Hice una negociación por ahí con un vecino también Ajá. que me consiguió bueno me dice que me va a conseguir de eso algo sí si necesito bastante entonces de momento esto es como para pasar la noche no estoy consiguiendo más cositas ok de casualidad usted sabe dónde puedo conseguir más de eso el cristal ese, se consiguen las minas creo pero le pregunto Ok, vale, vale, no... Con... No, mentira, se consigue en otra dimensión. Son cristales. Mm... No, es muy difícil. El cuarto, el cuarto es muy lindo. Sí, total, muy lindo. Yo lo vi y pues me encantó. Buenas el Grito de guerra, el grito de guerra, baje ¿Cómo? Nos llegaron notificaciones de que usted está con la Alianza del Norte Eh, ¿qué? Baje, baje, baje ya, grito, ya, ya, baje. Bajo, ya abajo, ya abajo Oiga, oiga, oiga, es ilegal, es ilegal, es ilegal No, es ilegal, entrar, no abrir no puertas no ¿Me daña la puesta o okay. Oiga, oiga, oiga, mi puesta. Vea, ya lo vemos como gente decente. Ok. Listo, ¿quién es el jefe de ustedes? Ninguno, todos somos iguales en nuestra hermandad. Ok. ¿Y quiénes son los del bando enemigo? Intel Hannibal Lecter. No sé quién es ¿Qué tal micosol Debería, debería, debería conocerlo, ¿no? Es que eh, no, no. Con ellos, no, de hecho yo ayudé a uno de sus amigos, le salvé la vida Que de momento También. con los cascos no los identifico, pero Sé que tenía una vestimenta muy parecida Así que usted y yo no somos enemigos que usted haga negocios con ellos? Si es no, problema. yo no he hecho negocios con nadie. Como le digo, yo le salvé la vida haber... a uno de ustedes ¿Podría por entrar, hospitalidad. ¿podría entrar? Uno solo. ¿Podría entrar? Ok. ¿Me podría.? No, dígame. ¿Y este animal es suyo? Es con el... ya se fue. <ríe> Cuénteme, Hola. ¿en qué le ayudo? O sea, dialoguemos. Somos gente de paz. Usted sabe que es una buena Llegó una persona. Cuarito. Llegó el humor... ¿Sí? ...de contrabando de cuarzo. Pues no. Vea, ¿de qué estoy haciendo mi casa? Mi humilde casa. Bienvenido sea usted y sus amigos. Llego a verlo con cuarzo, Dinson ...10. No, vea, vea, vea. Y... ...forjamos una enemista. Enemistad, ¿usted y yo? No señor, como es. Yo soy su amigo, yo estoy para ayudarle a usted. Usted es mi amigo, seguro. Totalmente. la paz para este para este. La mundo. paz en este valle. Y usted es el encargado de la Asamblea General de, del Talán, ¿Es ¿verdad? Es? De momento eh, estoy encargado, pero la persona que va a estar eh, dialogando con todas las personas del pueblo no ha llegado de momento. Ok, o sea, usted es el presidente interino de Delta Norte. Exactamente. ¿Usted escuchó de un tal Guaidó? Bueno. Sí. Algo así. Es usted. Ah, ok. Algo así. Listo. Entonces yo, como buen ciudadano, quiero comentarle mis inconformidades. Ok. Se dijo que íbamos a hacer cosas que no estuvieran chetadas. Eso Perfecto. Es, ¿Verdad? Así es. Dentro de sus propuestas para presidencia. Eh si sí, algo así fue lo que planteé. Ok, porque me llegó el rumor ¿Sí? de un integrante full diamante no. que Tiene un huevo Full diamante ¿Y de la dice? Alianza del norte. Full, full diamante Está completamente de diamante de pies a cabeza Eh, eh, eh ilegal, ilegal Full diamante ¿Qué pena, dice? me caí al cielo Tiene diamantes por todo lado ¿Sabe usted cómo se llama? Que le hagamos una visita y pues dialoguemos con ese sujeto, porque, porque, porque en las reglas dicen que no se pueden hacer cosas chetadas y que íbamos a tratar de que empezáramos eso lento. Sí, nosotros, nuestra alianza del oeste, del lejano sí. oeste, así se llaman ustedes, eh, pues afirmativo, la legión del hielo, la legión con J o con G, con G de gato. Ok, Legio. Con, eh, con G. de jugar. ¡Juguemos pelota! Sí. Qué pena, es que es un pensamiento. Sí, no, no. Del hielo. Del calvo. ¿Hielo o hielo? Hielo, con Y de yuca. No, no sé. El mamacucas. Okay. Qué pena, ¿no? Sí. Eh, pues. No, que no, el manucas no. es muy difícil, entonces el mamacucas sí. me. Ok, ok. Eso, eso se me da muy bien también. Digo, eh, pues el... ¿El mamá de Cucas o cómo? Poner apodos, sí. ah, hay, ah, los apodos, sí, el apodo. Ok, perfecto, sí, listo. Usted tiene cara como de, como de cañitas. Eh, en lo que se planta y se cosecha? Sí. Es que, es que sus ojos son verdes, como la caña. Ah, qué bien. Alguien Entonces, al fin notó el color de mis ojos. Sí, pues sí. si desea luego tomamos un café o algo, ¿no? se nomás, díganme. Bueno. ¿Y estás casado o cómo? Permítame, me quito un poquito la ropa porque está haciendo calor. Ah, ya entiendo lo del pollo, eh. <risa> ¿Sucede algo? eh No. Eh, pues nada, y tengo en cuenta todo lo que me ha dicho entonces. Digo, eh, creo que nos tenemos que ir. Listo, cómo no, don Mamacucas. Un placer haber hablado con usted, presidente. Con muchísimo gusto. Acá bienvenido. Usted sabe que esta es la casa de usted y de sus colegas. Pues, Gracias, presidente humilde. interino. Con muchísimo gusto. Me retiro. Con permiso. Bien, pueda. Con permiso. Ay, como no, Sofía. Bueno, pensemos no, Ahora nuevamente... por animales exóticos. Pensemos nuevamente en todo sí, lo que sí, ha pasado. Por exóticos. Uno, así es. me amenazan. Dos, empiezo a hacer negocios con alguien que yo no sabía que era como mafioso una vaina. Te así. recomiendo que lo haga un bloque más alto. ¿Uno más? ¿Uno más? Ok. Sí, uno, uno más. más. Venga, vamos, vamos al sur. Y seguido a eso, eh, ¿cómo, cómo? No, aquí, eh, pensando en voz alta de cómo hago mi casa. Ok, ok, siga pensando en voz alta, tranquilo. Okay. <risa>